Sí, la, tabla, la tabla ayer cuando se iba a, a, a la sección eh, no estaba y ayer terminamos un poco tarde y por eso estamos aquí hoy, reportando eso aquí para que hagan la investigación. No, no, no, que yo sepa, no, nunca había pedido nada allá. Trabajando en el ayuntamiento nunca había sucedido eso. Ahora qué sucede que la puerta está guardada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 Los ¿Cree usted que se trata de un espionaje para obtener información del archivo? No puedo enumerar a nadie ni que se trate de eso, porque cuando yo entré allá, no sé, porque allá va muchísima gente con muchísimo tipo de, de problemas de problema, eh, conductuales.